Buenos días, doctor. Bien. Buenos días, Edward. Espero que todo esté bien. Que Así es. Tranquila en la casa. Y sí, agradezco gracias. a Dios por la oportunidad que nos da de otro día más. Sí. Víctor sí. no quiere salir. No, Él dice, eh, no ni la, cua Oye, la cuarentena es 24-7 en su casa. <ríe> ¿Qué soy yo? Sí. No está mal. Eh, hablando de ya de Grandes Ligas, eh, arenado, no la arenado. Mejor tercera base defensivo que existe, ofensivo y batea. Y batea, y batea también. Se siente un poquito se siente triste, así como decía Sergio, que Vito que, que visto en que salir, pero este señor quiere salir a jugar béisbol. Dice que se siente extraño, que ya estaba, estaba programado para iniciar lo que es la temporada en el mes de marzo y que él necesita jugar el béisbol, que los fanáticos ese amor, así hay muchos jugadores como él, hay otros que aunque están cobrando su dinero eh, se mantienen ahora mismo viviendo su vida con su familia, acuérdense que los peloteros eh, no tienen una vida casi normal porque pasan el año entero trabajando, los peloteros que van en progreso, los peloteros que son responsables mantienen el año entero trabajando eh, un poco tiempo sacan su poco tiempo con la familia porque viven viajando y eso eh, también por ayer cuando hablábamos de lo que es la, la imagen que pitaron de Hans y Alberto parece que la crítica llegó serio ah, y mismo, hay, hay. parece que, que empezaron a, a poner la barbita y la cosa parece que estaban borrando para hacerla de nuevo y hace dice que está muy agradecido. bueno, hace como tú estás agradecido mientras ese el no eres tú está bien, está bien, está bien. El propósito de que, de que Ariel, ha sido por la intención del artista, verdad, de colocarlo sí. en el mural Pero así pero también dicen unos rumores. A mí no me gusta el chisme ni me gusta criticar. El señor lo sabe sí, que, sí. que el alcalde quería irse rápido y quería dejar eso ahí hecho. Claro. Por eso fue que, que, que terminaron eso así. a, a, a, ah, que, a que no lo supervisó ayer, que no lo supervisó pues, Ariel. No, no, no, no, parece que como se iba y Hansen fue... Mandó, el, una, le, le... mandó una foto de un primo de Hansen, güey. Pues. <ríe> así es. También ya todo se está... Eh, ya como decía ayer, ya varios, varios estadios están, están abriendo la puerta de la NBA para el inicio de los entrenamientos no todas pero sí ya la mayoría está en eso también está ya en Netflix está el tercer y el cuarto capítulo bueno que ustedes lo vean de Michael Jordan la historia el último baile de Michael Jordan donde se revela muchísimas cosas en este en esta, en esta en estos dos capítulos tres y cuatro habla más de Penny Roma donde expresa todas las situaciones de que pasaba la NBA y Jordan, como siempre, haciendo todas sus cosas. El, el, los tratos del de dirigente que yo a Jordan la primera temporada y el dirigente que es Jackson que fue que terminó con él. José Bautista, grande en liga Ligas también, eh, tiene planes. Dice que tiene un plan B, porque de no jugar en el clásico dominicano, que no cabe, que no cabe eh, José uh -huh. Bautista con dominicano, está a ver. Y pega para allá con, en, en España. Puede ser que juegue en España, porque hay pocos peloteros españoles con, con ese nivel y él quizá pueda jugar. Puede pichar, ahora mismo es el piche, el lanzador, pero también José Bautista fue un gran bateador en las grandes ligas. Eh, Ariel, sí, perdón, perdón, pero cómo es, Ariel, perdón, pero ¿cómo es eso? ¿no puedo jugar dónde en España? Sí, porque quiere lo en nacionalidad. Mm -hmm. pero entonces, bueno yo sé que el deseo de participar en un clásico, un evento como este para cualquier atleta, sobre todo del béisbol en este caso, sería verdad, un sueño hecho realidad, pero cuál es entonces el interés de que no de no participar porque no cabe en el equipo dominicano, entonces sí. de irse a jugar a, aunque tenga el nacional, de irse a jugar a España. Eh, dame tu opinión ayer con respecto a esto. Mira, es eh, eh, como tú decías, es un sueño representar a cada quien a su país. esto es, una, esto es un clásico de que cada año más ha ido aumentando. Pero el la gente quiere participar, pero quieren ganar. Quieren ganar. El equipo, sí. el equipo, el equipo de Estados Unidos hoy en, día, hoy en día, si es el equipo que va. El Drinking. El, el, el, el Drinking. Sí, pero. Esa, el Nintendo. el Nintendo. El Nintendo. Pero, ese no es el, pero que se deje de cosas. Ese no es el país de Bautista. No, no. pero es que es el que él quiere ganar aquí no cabe no cabe víctor eh, aquí en república dominicana no cabe aquí tú sí. verás más adelante va a encontrar como siempre le digo los los los, los, los direte de algunos peloteros que no van a poder participar que están Pero ahora en la si, yo si yo fuera josé bautista si yo fuera josé bautista le pidiera al país o a los organizadores de estructurar el equipo que le cambiara su vida es roles. que no cabe si cierto, úsame, sí, tú, sí yo, es con agua, ¿eh? ¿eh? No, pero, no, agua te. yo no quiero pero, participar para la tarea, no, no, no, pero irme a España, no, no, eso no hay es agua, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> en no no hay Y cuidado, porque Sammy Sosa dijo que quiere estar de la escoba, Sammy Sosa. No, sí. quiere no, <ríe> <como>. no. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> que llevas a la escoba, que a que dijo que no es agua pero sí que no que no lo que hay ir que lo Imagínate que te digan, ¿A qué tú quieres de coba de bateo? ¿Sami Sosa o José Bautista? Sammy, Sammy Sosa Hasta ahí tiene problemas sí. Nuestro amigo y hermano No, pero es verdad, mira, porque es lo que pasa eh, Estamos hablando, señores Es que esos tres juegos en Miami Eso vale demasiado dinero Eso es demasiada, demasiado, ah, demasiado Y más Hoy. ¿De, de, de... O sea, será un, un, un espectáculo. Oye, un espectáculo, muchachos. No, no, un espectáculo. Y otro Sammy Sosa, el blanco. Sammy Sosa, el blanco, en Miami. Cosas sí, de, sí. de, de, de, de, sí, sí. de la base. De, como quiera que sea. No, no. Y, y, el, el mismo Pujol. Dice que, quiere ir, que quiere ir también hasta de, de, de cojo de bateo. Porque quiere ir también. Todo el mundo quiere ir. Porque es un privilegio, es un honor. Y este clásico, como decían ahorita ya, que todos los países este año que están sacando su ranking oh, no, eh, alguien... eso un zapato que, el... que hay muchos atletas como Uho, como Bautista que ya están dando el último duet, se quieren